Un saludo a los 10 años, al cumpleaños de Razón Pública. Y esto muestra que hacer periodismo informativo, hacer investigación, portales web serios, sí es posible. Y más es un ejemplo frente a todos esos portales de noticias falsas, con intereses políticos, pagados con quién sabe qué interés, que ahora han surgido en el último tiempo. Razón Pública lo que nos muestra es cómo debe ser un portal serio.